Bienvenido, mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En esta serie de videos sobre montajes experimentales electrónica de potencia, vamos a hablar del controlador ACAC. Entonces tenemos, el controlador ACAC generalmente tiene un triac como... Dispositivo de control que tiene control tanto del semiciclo positivo como el y el semiciclo negativo. En este caso vamos a hablar del control de fase para una carga RL donde tenemos control del semiciclo positivo y del semiciclo negativo dado por el componente y cómo es la corriente en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Para el control de este puente vamos a utilizar el detector de cruces por cero que hemos venido desarrollando, que hemos visto a lo largo de los videos anteriores de esta serie, mediante el uso de un octopoplador y un octotría para la separación galvánica, tanto para ver cuando pasa la fuente por cero, como para hacer el driver de disparo del de componente. Como lógico o sistema de control. Vamos a utilizar un Arduino 1. Y para poder variar el pulso de disparo. Vamos a utilizar la lectura a través de un puerto, de un puerto analógico del de Arduino. Del valor de tensión sobre un potenciómetro. Que nos va a permitir regular el ángulo encendido del mismo puente. Entonces el código. El mismo que hemos venido utilizando para los distintos puentes con tiristores a partir de el franco de subida y el franco de bajada del de detector de cruces por cero, generamos un pulso de disparo de 3 a través de interrupciones que nos permite la sincronización del ángulo de disparo a partir de la lectura del de valor de tensión en el potenciómetro. O sea, variando... El potenciómetro podemos variar el retardo en el ángulo de encendido de los pulsos de disparo que vamos a utilizar para el TRIA, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. El montaje no difiere mucho del otro caso, en vez de vamos a utilizar el mismo montaje que para el rectificador de media onda controlado, lo único vamos a cambiar el SCR o, o tiristor por un TRIA. Vamos a utilizar un smoother como circuito auxiliar de conmutación para evitar las sobretensiones o controlar el DDA de t sobre el tria, tenemos el rectificador de diodos, el optoacoplador, el Arduino 1, el optotria que es el driver de disparo y el potenciómetro que me permite controlar el ángulo de encendido. Entonces ya aquí podemos ver formas de onda. Tanto de tensión como de corriente. Fíjense que el ajuste del desnudo no es óptimo. Por tanto todavía tengo tensiones o picos de tensión cuando se produce la conmutación del dispositivo. Tenemos la corriente y la tensión para un ángulo de retardo en el segundo cuadrante. Para ángulos cercanos a 180 grados. La misma operación, tensión, corriente y para ángulos del primer cuadrante, tanto tensión como de corriente. Recuerden que si bajo el ángulo por debajo del ángulo de carga, es decir, del ángulo phi que se obtiene como la tan el arco tangente de la reactancia inductiva sobre la resistencia, es decir, tangente a la menos 1 de omega L entre R, tenemos que pierdo la operación del puente, pierdo el control del puente. Es decir, estaría fuera del rango de controlabilidad del mismo. En este caso, pasa toda la tensión y la corriente se vuelve netamente sinusoidal. Entonces, aquí podemos ver la operación del puente al variar el valor del potencial. Entonces, vamos controlando el ángulo alfa, y eso me permite controlar la tensión efectiva sobre la carga. Cuando bajo demasiado el de valor de alto, el puente pasa a conducir completamente. Otro esquema que se utiliza es el esquema de control integral. En el control integral, a diferencia del control por fase, vamos a dejar pasar cierto número de ciclos y cierto número de ciclos no de tal manera de poder controlar el valor efectivo de la tensión en un periodo de tiempo dado que corresponde a varios ciclos de la onda de la fuente. Entonces vamos a utilizar un programa bastante más sencillo en donde vamos a controlar el número de ciclos mediante el potenciómetro, vamos a cambiar el control del potenciómetro a controlar cuántos ciclos dejo pasar y cuántos ciclos no dejo pasar ¿Okay? Entonces fíjense que en este caso tenemos que vamos a dejar pasar un cierto número de ciclos y un cierto número de ciclos no. Se deja pasar toda la onda sinusoidal. De esa manera se controla el valor efectivo de la tensión. Tenemos para un caso, tenemos para el otro caso, donde se controla se restringe aún más el número de ciclos que están pasando a través de la carga... Y vemos para tres valores diferentes. De esta manera se puede implementar un control integral. Aquí podemos ver la animación controlando el potenciómetro. podemos ver cómo puedo ir disminuyendo o aumentando el número de ciclos que están dejándose pasar con respecto a la relación total de ciclo. Es decir, con respecto al periodo completo. Eso me permite controlar el valor efectivo de la tensión mediante el control. Ventaja de este esquema de control es que su impacto armónico sobre la red es más reducido que en el caso anterior del control de fase puesto que aquí estamos dando pasar ciclos completos sinusoidales. Aquí lo que estamos controlando es cuántos ciclos pasan y cuántos ciclos no. Entonces esta configuración no tiene impacto armónico sobre la red a diferencia de la otra configuración del control de fase donde estamos recortando la forma de hoy. Entonces de esta manera hemos visto los dos, la, el montaje experimental de los dos esquemas de control más utilizados para controladores ACAC que es el control de fase que se utiliza mucho en control de motores y el control integral que se utiliza sobre todo en calefactores para controlar el valor efectivo de tensión sobre la carga y de esta manera poder regular velocidad o temperatura dependiendo la aplicación. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo la serie de videos de montaje experimental de electrónica de potencia.